¡Gurlis! ¡Guau! Wow, hace muchísimo que no hablamos, hace casi como dos o tres meses que no hablamos. A ver, número uno, ha tenido incidencias con internet como siempre. Número dos, eh, tenía muchísimo trabajo porque he estado un poco, reno... a ver, hackeando, como digo yo, las, las casas de los mi... sea, negocios que tenemos las casas porque estaban ya muy mal y entonces había que hackearlas, había que eh, reformarlas un poquito. Entonces he estado un poco... Off un poco mucho ocupada como digo yo y por eso también estoy más delgada siempre estoy delgada pero ya sabéis que nunca a ver no he llegado tanto al extremo de que se me dan las huesos como ahora pero bueno ya recuperar un poquito eh, no estoy haciendo yo he ido a correr estos días entonces también estoy un poco como más plof, sabes pero bueno ahora ya el lunes empezar otra vez a hacer ejercicio porque ya me quedan poquitas cosas por hacer eh, me queda pues pintar, eh, hacer unas fotos que tengo que subir a, a una página que he encontrado que te dan ideas Y bueno, yo sé, y bueno, entonces hoy lo que vengo a enseñar es un poquito Es pues cómo se trata un pareo eh, para estar en casa o para ir a la playa Porque hoy hace muchísimo calor y la verdad ni los pantalones cortos ni la camiseta era algo que, me, o sea, que podía ponerme ahí porque es que no tengo se me pega todo en la piel. Entonces, señoras señores, cómo me he atado esta. A ver si lo podéis ver. Ese pareo, ¿lo veis? Que es muy fácil, ¿ok? Muy fácil. Entonces yo lo que voy a hacer es deshacérmelo, me voy a dar la vuelta para que, para que me veáis, porque no quiero que me veáis aquí todo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es desatar y os enseño ya cuando ya está. Vale, esta es la parte que vais a ver ¿Veis? O sea ¿Veis? Hacéis así ¿Veis la que está así puesto? ¿Lo veis así? Entonces lo que hacéis Es la parte más corta La ponéis delante, ¿vale? Como estoy haciendo yo Así Para taparos como yo, yo las voy a Y esta parte que queda, ¿veis? os voy a enseñar ¿Veis? ¿Cómo se ve? Así, ¿veis? La parte está una vez que ya la tenéis pues en eh, lo que es en la zona del pecho ¿Eh? vale también luego os enseñaré otra forma esta es la primera dais la vuelta cogéis por aquí veis Y una vez que lo tenéis aquí estiráis de esta parte veis cómo estiro de esta parte vale y os la atáis así el nudo se puede hacer tanto delante como a un lado ¿Vale? ¿Veis? ya está Esto sería ¿Habéis visto qué rápido para pues para estar en casa? Y si tenéis uno que es como vestido también Que en el trópico se lleva mucho en Hawái Y sobre todo las mujeres nigerianas Las las hindúes también llevan una cosa parecida Lo que pasa es que ellas luego se ponen lo que es la camiseta esta Y se, se estiran el tirante más hacia arriba Luego también, bueno, hay muchísimas eh, culturas africanas de los países africanos que se ponen este tipo de pañuelo, eh, pero sobre todo lo que es en la zona de la cintura, como falda, ¿vale? Y luego, para, a lo mejor, para estar en casa también se lo suelen poner así. Esta es una forma, ¿ok? Ahora voy a enseñar la otra forma que es con el lazo en medio, que es más o menos parecido. Haces lo mismo. Lo que pasa es que corres esta, esta parte del pañuelo la pones más en el medio, ¿vale? Entonces, me lo voy a quitar, me giro vale como hecho antes saco aquí y la parte que tenemos aquí en vez de ponerla tan bajos la ponemos en medio vale en medio de los dos de los dos pechos vale así y ya ponemos esto así vale veis que ahora antes han estado en el lado y ahora está aquí en el medio del pecho vale entonces lo que yo hago es le, le hago lo mismo doy la vuelta vale lo mismo, y el nudo va a ir aquí, ¿vale? Y aquí yo me puedo hacer, si es muy grande, una flor o simplemente un lazo. A ver, un segundito. ¿Veis? O sea, está porque es pequeña, pero cuando es muy largo, ¿veis? Me puedo hacer, incluso un, me puedo hacer un lazo. ¿Lo veis? Que queda muy mono. Lo podéis abrir así para que parezca una flor. ¿No? Y ya tenéis un par de ocho. Qué bonito. Ya podéis estar en casa. Esto es uno. Ahora, para que el vídeo no dure mucho, voy a hacer la segunda parte de cómo ponerse un pareo, pero para subirnos las mangas, ¿ok? Y volvemos.